Y hoy dime qué paso, dime que no acabo Todo se marchito, dime que todo voló Y como paso, llevo tomando y fumando Por tu amor, como te extraño razón, al tiempo no se lleva nada A Mi medio dolor, donde estás hoy? Por favor vuelve Tan rápido con ese beso que me dejó el corazón lento y sé que sabes que en esta canción hablo de ti porque ya no estás aquí yo por cosas del pasado que no te dejan salir y yo aquí con lágrimas en la libreta cantando al recuerdo después de que te fuiste me siento muerto y si vuelvo al pasado vuelvo a estar contigo no te miento dime que no acabo Marchito Dime que todo loco. Y ahora yo miro tus fotos Veo como tú estás sonriendo Mientras yo me desahogo Con un vaso de tequila No nos importa nada Ahora solamente mira Cada día que va pasando Lo voy cachando. Yo solamente recuerdo Aquellos besos que nos dábamos No sé en qué fallamos No sé en qué nos equivocamos Ahora sé que todo está pasando Muy rápido contesto Y ya no sé mi mente siempre me dice que devanezca tu sonrisa Pero no es aquella simple belleza la que me motiva Ahora estoy tomando, recordándote y cantando una canción una vez más Ahora comprendí que los versos se mueren, se marchitan Y ya no dan felicidad, que el corazón es aquella que traiciona Pero no nos enseña mucho de lo que te apasiona dime qué pasó no acabo, todo se marchito, dime que todo voló, y hoy dime qué pasó, dime que no acabo, todo se marchito, dime que todo.